un vídeo sobre una gasolinera pues bien esta gasolinera pasa exactamente por el círculo polar ártico como podéis ver así que pues os la voy a enseñar la gasolinera es de Shell ya que venden comida bebida gasolina vale obvio que gasolina es una gasolinera pero mira también tiene aquí la típica tiendita esta de gasolinera pues también venden aquí los típicos souvenirs de imanes y tal Aquí tienen comidas, de todo, también tienen aquí la zona un poco de más tecnológica Venden leche, queso... Venden de todo básicamente A ver qué hay por aquí Aquí hay cosas de higiene y galletas y cosas tiene la zona de juegos y aquí tiene los juguetes y la zona de pues cosas de del coche, de mantenimiento del coche. Por ejemplo, por algún lado, no sé, no soy un experto en coches, pero por algún lado estará en el anticongelante para echar en la parte de, de donde se limpia el coche, donde hace un chorro así para limpiar la parte del coche, pues eso. pero pues en algún sitio estará el anticongelante. Tienen por aquí buffet con comida así típica de Finlandia, ensaladas, leches y de todo, y ya pues salimos. bueno aquí los precios de la gasolina son los que estoy viendo ahora mismo no los veo yo muy bien tengo zoom puesto pero bueno como casi en todo el mundo han subido bastante los precios ya están bajando pero bueno pues aquí los veis la gasolinera está aquí en santa claus bueno al lado de santa claus milita está cruzando la calle A ver. y quería hacer este vídeo porque me parece interesante que es como una gasolinera que está justo cruzando hacia el polo norte. Entonces quería hacer este vídeo así para enseñarlo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Que bye bye. muy.